En esta segunda parte de formato condicional seguimos viendo las diferentes opciones que nos ofrece Excel 2010. Antes de avanzar vamos a ver el ejemplo que tenemos preparado. Tenemos una columna nombre, una columna apellido y una columna ventas, el cual tiene el total de ventas realizado por cada persona. Primero seleccionamos el rango de los datos, vamos a formato condicional. Y vamos a ir a reglas superiores e inferiores. Dentro de esta tenemos diferentes opciones. La primera se llama 10 superiores. Este tipo de formatos lo que hace es, dentro del rango seleccionado, buscar los 10 valores máximos y aplicarle un formato el cual nosotros podemos modificar. En este caso vemos que busca los 10 valores máximos y le aplica un formato de color rojo que viene por defecto. Podemos modificar este valor, hacer que nos traiga los 5 valores máximos del rango seleccionado. O incluso podemos aumentarlo. Vamos a hacer que nos traiga los 15 valores máximos. También podemos, por ejemplo, vamos a hacer que nos traiga los 5. Podemos aplicarles diferente formato. En este caso podemos hacer el color verde. O si no, personalizarlo. Ir jugando con el diseño de los formatos según nuestro gusto. De esta manera vemos como 10 superiores lo que hace es a partir del rango seleccionado buscar los valores máximos y aplicarle un formato. Con el rango de los datos seleccionados nuevamente vamos a formato condicional y vemos la siguiente opción. 10% de valores superiores es muy parecida a 10 superiores. Vamos a ver en qué cambia. En 10 superiores le indicamos en este primer argumento el total de celdas que queríamos que le aplique el formato. Ahora simplemente lo que hacemos es pasarle el, en porcentajes la cantidad de celdas a las cuales queremos que le aplique el formato. En este caso tenemos 20 celdas seleccionadas de las cuales el 10% serían 2 celdas. Si yo aumento este valor... Por ejemplo, el 15% serían tres celdas, el 20% serían 4 y el 25% serían 5 celdas y así sucesivamente. Ahora lo que hacemos es pasarle en porcentaje. Les decimos que le aplique formato a los valores máximos del 30% de celdas seleccionadas. Y en este caso también podemos modificar el tipo de formato. Podemos colocarlo en color verde. Volvemos nuevamente a formato condicional, reglas superiores e inferiores y vemos esta tercera opción que se llama 10 inferiores. 10 inferiores es parecida a 10 superiores, pero como su nombre lo indica lo que hace es buscar aquellos valores inferiores dentro del rango seleccionado. Ahora lo que va a hacer es buscar los 10 valores mínimos dentro del rango seleccionado y le va a aplicar un formato. vamos a hacer disminuir o aumentar... El total de celdas a las cuales le va a aplicar el formato y también modificar el formato que le va a aplicar. Nuevamente regresamos a formato condicional. Y también tenemos 10% de valores inferiores que como se imaginarán es lo contrario de 10% de valores superiores. lo cual Pero ahora lo que hace es buscar los valores mínimos. Aquellos valores mínimos le va a aplicar un formato, en este caso un color rojo. También nuevamente podemos aumentar o disminuir el total de celdas a las cuales queremos que le aplique el formato. O incluso el formato que queremos aplicarle. Y ahora vamos a ver las últimas opciones. Que es por encima del promedio y por debajo del promedio. Pero antes de ver estas opciones vamos a calcular el promedio de los datos. Para ello voy a escribir promedio en una celda cualquiera. En esta celda, la G4, vamos a calcular el promedio de los datos. Para ello voy a usar la función promedio. Selecciono el rango de los datos. Esto no hace falta hacerlo, simplemente es para ver cómo funciona el promedio. Es decir, por encima del promedio y por debajo. Porque ahora vemos que 6.655 es el promedio de todos los datos. Lo que quiero determinar ahora, cuáles eh, valores están por encima de este número y cuáles están por debajo. Para ello seleccionamos el rango de los datos, vamos a formato condicional y reglas superiores e inferiores. Y en la parte de abajo vemos las dos últimas opciones. Una se llama por encima del promedio y la otra por debajo del promedio. Lo cual, si seleccionamos esta, vemos cómo automáticamente va a calcular el promedio de los datos seleccionados... Y va a aplicarle un formato a aquellos que estén por encima de ese valor. En este caso, de 6655. Vamos a hacer que le aplique un formato de color verde. Como vemos, esta opción simplemente tiene un solo argumento. Que es el tipo de formato que le queremos aplicar. Presionamos aceptar. Y manteniendo la selección de los datos, vamos nuevamente a formato condicional. Y vamos a ver el que dice por debajo del promedio lo cual hace lo contrario al anterior, es decir, ahora va a aplicar formato a aquellos que estén por debajo de 6.655. Presionamos aceptar y efectivamente vemos cómo podemos usar esos tipos de formatos. Como dijimos anteriormente, los formatos condicionales van a variar según el tipo de valor que contenga la celda. Si en este lo que hacemos ahora es llevarlo por debajo de promedio, automáticamente le aplica un fondo rojo y el color de la letra también rojo.